Código, sí el nuevo código de la familia se ha llamado el código de los afectos, y es porque no solo ve a la familia desde el punto de vista biológico consanguíneo, en un lenguaje sencillo la familia que ya conocemos, nuestro padre, nuestra madre, los hijos, o sea, de una manera biológica, sino que también busca darle derechos a esa familia afectiva, la que muchos conocemos como la familia de crianza, y sí, es que en la Cuba actual muchas veces nos sentimos más identificados con esa familia de crianza que con nuestra familia biológica consanguínea. El código ahora también viene a reconocer esa afectividad. Por eso es un código para todos, un código para todas, un código que se parece a nosotros porque refleja nuestra realidad.